Amigo del pescador, amigo de zona pesca, vamos a presentarle un elemento muy utilizado ahora que seguimos los días de calor: gorras y gorros y sombreros, gran variedad. Tenemos, por ejemplo, la línea Block Fishing, gran variedad de modelos, excelente calidad: trucha, dorado, surubí, pararira, otros modelitos de trucha, de Herrey. También tenemos algunos modelitos de la hipocamiflado clásico, camuflado digital también tenemos toda la línea de gorra de la marca Kingfish distintos modelitos gorra de distintas marcas como Stripe Pro, Mustad Monster y también gran gran gran variedad también tenemos los nuevos modelitos de gorra de la marca Fallo, de Jeans Tracker tenemos el modelo tipo Filuso las clásicas autoajustable cuando uno se quiere proteger 100% del sol o del viento, opta por este tipo de modelito, Las clásicas Tracker de Pollo y los modelitos nuevos de jean. También tenemos las gorras con cubre nuca. Son gorras muy frescas porque la tela es una tela de secado rápido, viene con una especie de mosquitero para que pueda entrar el viento y es desmontable lo puedes usar con o sin sobrenuja también algo similar con los sombreros clásico, súper cómodo todo lo que necesiten para la actividad del aire libre lo pueden encontrar en Zona Pesca